El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, llamó a quienes pretendan participar en la candidatura en 2024 a hacer públicas dichas aspiraciones y comenzar a promocionarse en el marco de la ley. En videoconferencia de prensa, Barbosa Huerta aclaró que no destapará los nombres de posibles candidatos, ya que será muy cuidadoso durante este proceso político. No obstante, dijo que es momento que comiencen a salir a la luz, toda vez que hay al menos dos personajes que llevan más de dos años promoviéndose para la gubernatura pero sí quiero decir a todas las gentes de mi gobierno, quienes no sean de mi gobierno y que estén esperando alguna referencia, que ya expresen, si es que así quieren, si es que así lo deciden, sus aspiraciones de manera pública, que ya lo hagan. Si no, la ventaja que están tomando quienes ya están haciendo propaganda para este fin, pues... Es una ventaja que parece no correcta. Entonces les digo a todos, a todos quienes tengan aspiraciones legítimas, que en el marco de la ley den a conocer dichas aspiraciones. Los que buscan la candidatura, comentó, deben tener aspiraciones legítimas, realizar una promoción limpia, no estar vinculados en hechos delictivos y acreditar que su conducta es de buena fe. Indico que en Puebla hay muchos perfiles que cumplen con estos aspectos y además tienen enormes capacidades.